Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Esta mañana, cazando en la reserva alemana de Kirchfelden, me he encontrado con un ejemplar que yo solamente pensaba que estaba en la reserva de Theaguarua. Estamos hablando del Grit One del Ciervo Rojo. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vemos aquí unas huellas. Vamos a pulsar, hay que mirar para abajo. Madre mía, el peso, el peso sobrepasa los 2,40 máximos. Vemos allí la cuerna... Date la vuelta, date la vuelta, por Dios... Date la vuelta... Madre mía, creo creo que sí, creo que sí... Vamos a llamarlo con el reclamo... Vamos a llamarlo con el reclamo... Se me está poniendo corazón a tope... Vamos a ver... Nada, vamos a avanzar un poquito... No tenemos tiro... Que se da la vuelta... Que se... ¡Sí, ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga! Vamos a ver, vamos a apuntar... Quédate quitecito... Quédate quietecito Apuntamos y... Disparamos, disparamos, disparamos Le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado Le hemos dado Sí, ya ha caído, ya ha caído Ya ha caído, ya ha caído Venga, párate, vete a por él Vete a por él Madre mía, madre mía, madre mía del amor hermoso Peso, el peso marcaba más de los 2,40 Que es un, un diamante o un... Un nivel 8, un mítico Venga, apárate, búscamelo Yo pensaba que, que solamente el, el Green One estaba en Teaguaroa Estaba aquí cazando en, en Alemania, tranquilamente Que ya montaré otro vídeo con las piezas que, que he cazado Vamos a ver Uf. perdóname que es que me he puesto nervioso, ¿eh? Vamos a dar una carrerita Ahora nos da exactamente igual, vemos ahí el impacto, un huevo ensangrado Vamos a verlo Ya nos está llamando ferrete, hay que poca luz para la foto Pero bueno, vamos a hacer vamos a hacer un par de fotos Luego es moteado así sido como harinoso Vemos que tiene en las cuernas, está llena de, de hojas, enredadas Vamos a ver otra foto y que la luz. Pero bueno, la foto se quede guardada. Aquí desde abajo. Y vamos a, a recoger a, al animal. Vamos a recogerlo. Un grid one, un grid one 267,40. ¡Qué cuerna! Madre mía, yo tengo, yo tengo un, un diamante que tiene más, más puntuación, 270. Madre mía, qué cuerna más bonita moteado pone ahí madre mía que qué animal, vamos a disecarlo os voy a poner el mapa donde ha sido abatido y después nos iremos a, a colocarlo en el este veis aquí en al lago del lago de Peterson, el sprint o como se diga en alemán y bueno ya estamos aquí en el en el pabellón y vamos a a colocarlo Mira, lo vamos a poner aquí a la entrada para que se vea bien. Madre mía. Qué animal más bonito. Y vamos a hacer una foto para ver si podemos sacar la portada. Vamos a ver. Esta está bien, pero yo creo que va a haber que cambiar la pose. A ver. Esta también es bonita. A ver. No, no, no. si lo pongo bien. Me acerco más. Nada, se queda muy... Bien muy largo a ver aquí vamos a ver esta sí y ahora vamos a cambiarle la pose a ver si si le ponemos otra pose y cogemos una foto bonita para para la portada del vídeo si sí, esta es bonita también a ver así no, no me convence, no me convence. Vamos a cambiar la pose. A ver, vamos a ir cambiando después de pose todas las que tiene hasta que veamos una que, que nos convenga. A ver, seguimos cambiando. A ver una. No. Así, así, a ver si gira un poquito la cabeza en la próxima. A ver. No, no nos convence, no me convence así esta A ver si podemos volver a cambiarla Que tenga una, una pose bonita Vamos a cambiarla otra vez Ahora, ahora, yo creo que esta, esta, sí, esta va a ser la, la que voy a utilizar Vamos a ver Disparamos y nos vamos a ir a montar el vídeo